policía en el día de ayer firma un importante acuerdo donde continúa con el proceso de transformación policial. Llevar a cabo la depuración de los individuos previamente a ser trasladado a cualquier lugar, vehículos y demás es de suma importancia bajo un sistema llamado Contantino. Vamos a conocer los detalles de este importante acuerdo de mano del vocero de la Policía Nacional, director de Comunicación Estratégica, el coronel Diego Pesqueira. Coronel, está en vivo para Teledebate y toda su audiencia que le escucha. noche es un inmenso placer para mí poder interactuar con ustedes y poder llevar este tipo de informaciones, eh, estas novedades, donde pues, estamos dando eh, pautas para que la tecnología sea una parte esencial dentro de la institución, a sus órdenes, y esperamos pues, satisfacer todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Eh, Coronel, de entrada es bueno que la audiencia pueda conocer qué es el Constantino y qué, qué, qué componentes de tecnología tiene esto. Mira, hermano, la, el, el, el, la plataforma Constantino es una, una, un sistema eh, que permite que los agentes, al momento de estar trabajando, y que hagan. Ah, no. desde el mismo lugar de los hechos, a, a los ciudadanos. Y esto, eh, evidentemente, que se traducirá en mejores eh, servicios para toda la ciudadanía. Ok. Eh, Coronel, estamos viendo en pantalla parte de los videos que ustedes no han suministrado. Estamos hablando en el caso de los ciudadanos a través de una huella tacti, di, eh, tactilar y también en el caso de los vehículos. ¿Pudiera esto también ser utilizado? Claro, claro. No solamente es la persona de sino también por alguna característica que pueda tener el ciudadano en su cuerpo, eh, tatuajes, alguna cicatriz, eh, hasta un lunar sí. puede va registrado y esto eh, va a una base de datos que cuando se hacen las depuraciones, evidentemente esto eh, sale a reducir. Igualmente pasa con los vehículos eh, también eh, sucede con las armas de fuego y eh, un sinnúmero de, de, de facilidades que permitirá esta, esta tecnología eh, que reiteramos es una creación del general Juan Jerónimo eh, Brown. Sí, sí. Entonces, luego de ya hacer puesto en marcha este importante sistema, ¿a dónde iniciará sus operaciones y cuál será el radio de acción y qué herramientas van a tener que tener los agentes a mano para poder llevar a cabo este uso de este sistema? Claro, claro, mira, los agentes estarán provistos de teléfonos eh, celulares, no tienen que ser de última generación ni nada por el estilo, para usar esta, esta plataforma, eh, de donde se podrán registrar mediante el uso de, de, de formularios eh, todos estos datos. Eh, y eh, con a través de un teléfono eh, que tendrán estas aplicaciones, se eh, dará este servicio a toda la ciudadanía. Bueno, entonces entendemos que a partir de puesto en marcha este sistema, ya los temas de traslado a los destacamentos y lugares van a reducir a su, mini, a su mínima expresión. Mira, eh, eh, sabemos que, este, que es, estamos en el inicio sí. de este proceso de transformación y profesionalización que impulsa nuestro señor presidente eh, Luis Abinader. Lo que sí queremos garantizar es que tenemos toda la voluntad para que el uso de la tecnología permita mejorar de manera significativa el servicio que se ofrece a toda la ciudadanía. O sea, estamos hablando que eh, a través de este sistema con un... Con, con un dispositivo sí. tecnológico ya sea fijo o portátil sí. eh, se podrá tener la oportunidad de, de identificar de forma biométrica sí. es el término uh, y, y desde cualquier punto de la geografía nacional, lo que son las la, la, la víctimas, sí. los victimarios los sospechosos los prófugos de, sí. de determinados hechos delictivos eh, creando de esta forma un eh, perfil y un historial de cada, de cada persona, y en este final, pues precisamente los, los delincuentes. O sea, que a raíz de que se vayan registrando los hechos, también se va a estar haciendo una matificación, y esto a su vez permitirá que las autoridades puedan enfrentar de una manera más efectiva la criminalidad, la delincuencia, y reducir los niveles. Excelente. Muchísimas gracias, coronel Diego Pesquera, director de comunicación estratégica de la Policía Nacional. Pasos como estos da muestra de que la policía está avanzando. Muchísimas gracias, coronel. A sus órdenes.